No sé a quién le gustaría responder esta pregunta, pero eh, desde la sociedad civil, de las, de las comunidades, que eh, Javier y Sebastián han hablado un poco de, del tema de las comunidades, eh, ¿qué hacemos? ¿Cuál es este papel de las comunidades dentro de toda esta educación y, y pandemia? ¿no? Entonces, no sé quién se anima a responder, eh, a invitar a la gente a vincularse más como comunidad o como persona, a formar comunidad. En, todo este proceso de, de educación. A mí, a mí me gustaría empezar, si, si Sebastián me lo permite. Adelante. Eh, sí, acá yo noto que en el país eh, estamos muy atomizados, ¿no? Hay muchas iniciativas en ICA, en Cusco, por todas partes, pero no estamos unidos en, en una asociación o en algo, ¿no? Entonces, las comunidades de software libre, me refiero, eh, eh, deberíamos eh, ya sentarnos y, y, y comenzar a hablar lo que decía Sebastián, ¿no? un solo lenguaje, ¿no? este, oye, esta distribución o esta solución o apoyarnos en, en, en el objetivo, un objetivo común no, de, de, de llevar tecnología a, a estudiantes eh, y, en la, y en la parte educativa. Por parte de la sociedad civil, pues sí, ¿no? hay muchos colectivos que, que pienso yo que estarían dispuestos a colaborar con pero no solamente con una iniciativa, ¿no?, sino con, con todas unidas en, en un solo frente, el cual pueda presentar soluciones y plantearlas, ¿no?, eh, no solamente a, al gobierno, ¿no?, sino a gobiernos eh, locales, a gobiernos eh, regionales y gobiernos centrales, ¿no?, para que puedan, este, eh, tenga eco, ¿no? Entonces pienso eso, ¿no?, unirnos eh, primero y, y de ahí con los demás colectivos de toda la sociedad civil, ¿no? Gracias, eh, Javier. Eh, Sebastián, no sé co eh, tu comentario final sobre todo este tema. Mira, el comentario final puede ser, pero todavía sobre el tema de tu pregunta, es que es un tema súper delicado porque esta palabra comunidad como que evoca toda una cosa así como súper linda, de que todo el mundo comparte altruistamente, pero en realidad, en realidad yo pienso que eh, no, no, no, no es tan así. ¿No? Lo que estaba diciendo eh, Javier de esta situación de atomicidad tiene más que ver, que, más que con una cosa geográfica que también es, tiene más que ver con una cosa de diversidad de intereses, ¿no? en el software libre convergen intereses de toda clase y de todas eh, las tendencias ¿No? Entonces, eh, la gente se imagina, incluso tal vez mirando aquí el, el logo y algo la de las transnacionales, que se, se imaginan que el software libre es como una cosa socialista, ¿no? donde todos estamos compartiendo porque y cantamos y qué sé yo. Pero en realidad el software libre también puede ser concebido como un mercado más libre, porque en el fondo estás eliminando las barreras que hacen que, digamos, los monopolios que se producen cuando una empresa tiene eh, control. Y entonces tú puedes contratar a Juanito, Pepito o a Sebastián para claro. eh, desarrollar el sistema operativo de Huawei Laptop, por ejemplo. No, no, de, no necesitas estar atado a, a Microsoft o a, a Apple, sino que de repente puedes conseguir que haya esa competencia que supuestamente hace que todo funcione mejor. ¿no? <ríe> entonces, pienso que... que el movimiento, eso fue libre, es, es una cosa para rescatar y que va a tener un impacto muy fuerte en, el, en el, el sistema educativo y el lenguaje común ya existe es Git, lo que sea que estemos desarrollando en Sugar o en Guagua Laptop, digamos en Raspberry, eh, pongamos en Git, de tal modo que podamos hacer propuestas y esas propuestas estén documentadas, ¿Quién, y quién pidió qué, quién ofreció qué, cuándo, y podamos de esa manera desarrollar conjuntamente las cosas, ¿no? Porque a veces eso es lo que pasa, que uno usa software libre, pero no está participando de, no forma parte de esa comunidad. Y eso requiere un esfuerzo adicional, a veces mantener una wiki, ¿no? a veces eh, colocar el comentario de por qué hice este cambio de repente. ¿no? Eh, son detallitos que simplemente le hacen la vida más fácil a los demás. Porque yo quisiera que, me encanta el proyecto de Guagua Laptop, pero me encantaría que también hubiera un Kipu Laptop y un Waira Laptop y un Kanaima Laptop y que todo el mundo pudiera estar haciendo este tipo de cosas. Que seamos realmente open hardware, que digamos, a ver si yo quiero construir mi Guagua Laptop, ¿cómo lo hago? Me encantaría. Que más, ¿no? Y, y veo que hay una oportunidad ahí, de que seguir creciendo este movimiento, de mirar la tecnología como algo propio que yo puedo desarmar, de lo cual yo puedo aprender y con lo cual yo me libero y no quedo dependiente de nadie.